Un joven murió a causa de los golpes que recibió al caer de un segundo nivel de un edificio A tempranas horas de la noche del pasado domingo en el barrio Gregorio Luperón Sector Vistalvalle Valle de este municipio de San Francisco de Macorís Gustaví Frías Reyes Alex Elvis, de 24 años, quien residía en el edificio María del mencionado barrio Murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul eh, A veces tomaba alcohol eh, los fines de semana Parece que el día entero, ayer estaba tomando alcohol cuando regresó a la casa. Estaba con unos amigos debajo. Le dio voluntad porque tuve que beber, le la voluntad de hacer pipí. Le dio voluntad de hacer pipí y subió al apartamento donde vive, a hacer pipí. Pero ahí vive con un hermano, parece que no tenía la llave. Él, entonces subió a la azotea. Ya como fue eso, fue como a las 6:30 de la tarde, no estaba tan, ya está un poco oscuro. Cuando sube entonces a la azotea. Eh, ya el resultado de enviague parece que estaba cerca de la barandilla y el, el apartamento no tenían, no tenían la línea de bloque, entonces parece que se enmarió y cayó directamente vacío y, y ahí ENTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.